Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya se termina el año. Faltan poquitos días, dos, tres días y, y se termina el 2020. ¿Qué año? Un año que va a quedar en el recuerdo creo que de la gran mayoría, si no de todas las personas. Muchísimo aprendizaje, de grandes cambios, de grandes incertidumbres. En su gran mayoría todos hemos pasado por, en algún momento por incertidumbres, cambios y gestionar todos estos tiempos y emociones que nos han pasado durante este 2020. Así que este video básicamente es para agradecerles a todas y a todos quienes hayan estado presentes, hayan estado participando de alguna forma, leyendo o escuchando los contenidos que vuelco en mi usuario de Coaching con Hugo dentro de la plataforma de Patreon.com y por qué no también a través de las redes sociales como Facebook o Instagram. Eh, en la descripción de este video eh, les voy a dejar en los tres días 28, 29 y 30 diferentes links donde ustedes van a poder acceder a todo lo que yo he publicado, todo lo que he trabajado, eh, en este 2020 en relación al coaching y con la vida de cada uno de nosotros muchísimas gracias por todo les dejo, les dejo acá abajo en, el, en la descripción o arriba no sé de, va a depender de cómo quede eh, algunos accesos hoy 28 voy a publicar algunos accesos porque son muchos la verdad que estuve viendo y son muchas publicaciones las que he hecho durante 2020 Tres días, 28 va a tener algunos links, el día 29 va a tener con este mismo video, pero otros links, y el día 30 lo mismo, este mismo video con otros links de acceso a Coaching con Hugo dentro de la plataforma patreon.com. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por compartir, por algunos comentarios que me han llegado en forma privada, algunos pedidos que me han llegado en forma privada, muchas gracias por eso. Y les deseo, como siempre, que sean felices, que tengan mayores niveles de bienestar, plenitud, felicidad, paz y amor para todas. Hasta luego.